Este domingo, la oferta electoral para los porteños irá mucho más allá de Michetti, Pino, Filmus, Carrió, Berman, cabandier o la izquierda. Es que además de candidatos nacionales, los porteños deberán elegir 30 legisladores de la ciudad. Y ahí sí, habrá para todos los gustos, gracias a la boleta corta. Esto es... Candidatos que no se anotan en la pelea nacional y van solo por una banca en la legislatura. Son 17 listas de las 24 que habrán en el cuarto oscuro. Y hay de todo en el menú. Una exministra, ministra, personaje famoso, jóvenes.com, izquierda dura, izquierda blanda, derecha, ultraderecha y hasta evangelistas. Todos diferentes, pero muy parecidos esta vez por una consigna que los une. corta boleta. Encabeza el pelotón la ex ministra y actual diputada nacional Graciela Ocaña, que amenaza con colarse a nivel local entre el macrismo, UNEN y los K. Mientras Rafael Gentili, antiguo aliado de Pino Solanas, también busca ahora su propio camino con izquierda democrática. Se pueden bajar los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires para que vos puedas pagar tu alquiler. Esa es nuestra propuesta y muchas más tenemos en PodemosBuenosAires.com.ar Desde la izquierda, la dirigente de la agrupación Las Rojas, Manuela Castañeira, con el partido Nuevo Más, pretende arañarle votos al Frente de Izquierda Nacional que lidera el partido obrero de Altamira. Otro tanto hace Nueva Izquierda de Sergio García. Dale tu apoyo a la izquierda tricolor. Alguna vez encabezó marchas multitudinarias. La muerte brutal de su hijo fue símbolo del drama de la inseguridad. Pero no tuvo la misma convocatoria en las urnas. Ex-candidato a gobernador bonaerense, hoy Juan Carlos Blumberg, va con boleta corta para una banca en la ciudad con Es Posible, el partido de los Rodríguez Sá. Mi misión y mi compromiso es luchar, luchar contra los delincuentes, contra el narcotráfico y de alguna manera luchar para que... No se sigan llevando vidas humanas. Por eso votenme, por favor, el día 27. Trabajaré para ustedes. Otra cara conocida y emblema de la pizza con champán del menemismo, Moisés Iconicov también busca un lugar en el Parlamento de la ciudad. Mi propuesta fundamental, además de otras, es una ley anticorrupción. Si esto no se aprueba y no se hace, yo renunciaré a mi banca si es que soy elegido. El menú electoral porteño incluye a Carlos Oviedo, un médico sanitarista cercano al kirchnerismo que presenta su lista al aluvión ciudadano, a un desencantado del PRO como Sergio Najagetian, que se larga solo con el veterano Partido Federal, a otra marca registrada en la política como el Partido Demócrata Cristiano con Carlos Traburzi a la cabeza o al partido del viejo piquetero Raúl Castells, que lleva en la ciudad a Daniel Castiñeiras como candidato. Y si algún porteño quiere votar a un empresario, también lo tendrá Jaime Chemea, del Partido Nacionalista Constitucional, que no duda en presentarse ante sus electores como el Chemea de las camisas. No faltan en el menú electoral ex-carapintadas como Gustavo Breide y la hija de Seineldín con el Partido Popular de la Reconstrucción o el polémico dirigente neonazi Alejandro Biondini, que vuelve a insistir esta vez con el partido bandera vecinal. Ni la religión quedará fuera de esta elección. Una predicadora evangelista, Anabel Schiafino, de Acción Ciudadana, pide desde su plataforma política que la voten por amor a Cristo. Aunque la nota de color en la ciudad la da el Partido Liberal Libertario, de Gonzalo Bruzón, que se hizo famoso vendiendo dólares en la calle Florida cuando recrudeció el cepo cambiario. Es importante que los liberales lleguemos a la legislatura para ponerle un freno a los avances del gobierno sobre nuestra economía y sobre nuestra vida privada. Con legisladores del Partido Liberal Libertario, los legisladores del PRO serán mejores legisladores, los legisladores de UNEN serán mejores legisladores, y podemos transformar la Argentina de a poco, empezando por la ciudad de Buenos Aires. Otra de las listas con aires renovados. Los jóvenes del partido de la red Que vienen con propuestas y estéticas diferentes El partido de la red propone algo políticamente nuevo para la legislatura Y es que nuestros diputados van a votar siempre de acuerdo a lo que la ciudadanía decida En una plataforma web en la que va a poder informarse por un lado Debatir por otro y votar finalmente Lo que nosotros buscamos es un modelo de relación entre ciudadanía y política Que sea constante, que se pueda votar todos los días, todas las semanas No hay excusas más allá de los que queden en el camino, si hay algo que no faltará este domingo en el cuarto oscuro de los porteños, son opciones electorales.